Y bienvenido a mi canal, donde hoy les compartiré los 10 secretos de las personas más exitosas del mundo. Estoy muy emocionada de traerles este video, ya que todos queremos saber cómo lograr el éxito en nuestra vida. ¿Qué es el éxito? El éxito puede tener diferentes significados para diferentes personas. Para algunos es la riqueza y el reconocimiento, mientras que para otros es la felicidad y la satisfacción personal. ¿Pero qué es lo que realmente hace que sean más exitosas que otras? El primer secreto es la determinación. Todas las personas exitosas tienen una gran determinación para lograr sus metas. No importa cuántas veces fracasen, nunca se rinden. El segundo secreto es la pasión. Las personas exitosas tienen una gran pasión por lo que hacen, disfrutan su trabajo y se sienten realizados haciéndolo. El tercer secreto es el trabajo duro. Las personas exitosas trabajan duro todos los días para alcanzar sus metas. Saben que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que requiere esfuerzo y dedicación. El cuarto secreto es la perseverancia. Las personas exitosas son perseverantes y nunca se rinden ante los desafíos. Saben que los obstáculos son una oportunidad para crecer y aprender. El quinto secreto es la creatividad. Las personas exitosas son muy creativas e innovadoras, encuentran soluciones originales a los problemas y ven oportunidades donde otros ven obstáculos. El sexto secreto es la humildad. Las personas exitosas no se jactan de sus logros, sino que se mantienen humildes y agradecidos por lo que han logrado. Saben que siempre hay más por aprender. El séptimo secreto es la autoconfianza. Las personas exitosas confían en sus habilidades y en su capacidad para lograr sus metas. No se dejan influenciar por los comentarios negativos de los demás. El octavo secreto es la paciencia. Las personas exitosas saben que el éxito no llega de la noche a la mañana. Tienen paciencia y perseverancia para lograr sus metas a largo plazo. El último secreto es la mentalidad positiva. Las personas exitosas tienen una mentalidad positiva y se enfocan en lo que pueden hacer, en lugar de preocuparse por lo que no pueden hacer. Ven cada obstáculo como una oportunidad para crecer y aprender. Así que ahí lo tienen, los 10 secretos de las personas más exitosas del mundo. Espero que este video les haya sido útil y que puedan aplicar estos secretos en sus propias vidas para alcanzar el éxito. Recuerden, el éxito es un camino, no un destino. Gracias por verme. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya sido útil. Les si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos para ayudarme a crecer. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún video nuevo. Y activar las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede aquí. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y enterarse de las últimas novedades. Muchas gracias por su apoyo y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!